Hola, gracias por estar nuevamente con nosotros. En esta ocasión seguimos con la variedad y la colección de chores para dama. Espero que te quedes hasta el final del video y disfrutemos juntas de esta maravillosa creatividad. Acá tenemos un chore y me encantó el material que utilizaron. Y sobre todo el estampado, también para tener un detalle delicado y elegante, le colocaron una cadena dorada en la parte de la pretina. ¿Verdad que se ve muy creativo? Recuerda que para mí es muy importante tus comentarios, que lo dejes aquí debajo, qué tipo de detalle le agregarías o color usarías. Recuerda que en nuestro canal también encuentras tutoriales y paso a paso. Para ello, debes darle clic aquí el botón de unirte. De esta forma serás miembro de nuestro canal y disfrutarás de tutoriales y patrones que te ayudarán muchísimo. Sigamos con esta creatividad. Aquí tenemos una forma muy hermosa, estilo retro pero creativo, de este short con bolsillo. Pero mire la parte de la pretina, tiene doble hebilla de forma circular, lo cual hace que se vea creativo y muy llamativo. Así que espero que lo puedas hacer de esta forma con los estampados que más te guste y también puedes combinarlo con la pretina. Miren cómo nosotros podemos hacer el cinturón con el mismo material de tela. Así que espero que puedas aprovechar al máximo tu costura para empezar a ganar dinero. Acá tenemos una creatividad hermosa como realizamos este short, muy muy elegante, con plices en la parte delantera y a lo largo del plice, desde la pretina hasta a lo largo del plice que tiene el short, podemos decorarlo con pequeños botones de, eh, de color dorado. Este es un short también que me gustó mucho porque es diferente. Donde utilizamos billes de color negro para colocarle de estas líneas tanto alrededor de las piernas como a lo largo del short. Se ve bastante creativo y muy hermoso. Con una tela de color negro podemos colocarle el cinturón, lo cual hace que quede perfecto. También este cinturón lo podemos variar de colores dependiendo de la blusa que vamos a usar. Este short también es súper lindo, es estilo... Holgado, lo cual es muy fresco, cómodo y tiene su toque elegante. En esta ocasión utilizamos una tela de lunares con bolsillos, lo cual lo hace mucho más práctico y cómodo. ¿Y qué decir de los chores estilo falda? Los chores estilo falda viene desde hace mucho tiempo, así que es un estilo retro, pero nosotros no podemos agregarle ese tipo, ese, ese tipo de motivo elegante y sofisticado, como esos botones de perla en un costado o esa abertura que hace que se vea mucho más sexy. Acá tenemos un short de color turquesa y miren cómo tenemos esa pretina alta, lo cual hace que la figura se vea espectacular. El cinturón lo colocamos de otro color, lo cual hace un contraste perfecto. El siguiente short es de color blanco y también colocamos un cinturón de otro color estilo retro con esa villa de, de forma circular. Queda espectacular y me encantaría que ustedes también se atrevieran a realizar este tipo de short que es muy fácil de hacer. Este tipo de short es un poco delgado y miren cómo nosotros tenemos esa pretina alta con pequeños plices para que haga esos voladitos en la parte de la cintura. El cinturón lo realizamos con el mismo color de la tela lo cual queda mucho más original. Acá tenemos un chorolgado como manchas de animal printer negro con rosa. Y miren cómo nosotros con el cinturón podemos utilizarlo en una tira para hacer un lazo en la parte delantera. Tiene bolsillo y es como una tela que tenga una caída y una suavidad, lo cual inspira mucha más comodidad. El siguiente me encantó, mire cómo nosotros podemos utilizar diferentes estampados y resaltar ese color utilizando un cinturón unicolor, lo cual hace una combinación perfecta. Así que no tienes excusas para no emprender tu propio negocio con estas maravillosas ideas. Y mire cómo podemos combinar el tipo de, de villa o el tipo de cinturón que vamos a utilizar con el mismo el color del de short. Este tipo de short es bastante llamativo, creativo y muy cómodo. Acá tenemos un short también estilo retro con unas pinzas a lo largo de la parte delantera y el cinturón utilizamos el mismo material de tela para colocar una cinta larga y hacer un lazo en la parte delantera. Y miren este short, bastante holgado, con plices en la parte delantera, se ve genial. Este de color blanco es muy parecido al que vimos anteriormente, pero mire la calidad, la elegancia que tiene dependiendo del accesorio que ustedes le agreguen. Así que si quieres emprender tu propio negocio de diferentes diseños de costura, nosotros podemos eh, mostrar este diseño de short con accesorio. Así que es una idea maravillosa para que la tomes en cuenta. Este short también utilizamos una tela estampada y miren cómo también utilizamos la misma tela para realizar el cinturón. También lo puedes hacer con tu costura y nosotros te podemos mostrar el tutorial el paso a paso, por eso no olvides suscribirte a nuestro canal y también darle clic al botón unirte. Acá tenemos este de blanco hueso que inspira tanta elegancia y acá tenemos uno un poco diferente, donde el short le agregamos un corte en la parte de la pierna para que este quede de forma ovalado y también tenemos esta pretina alta y con el mismo material de tela le agregamos una tira muy larga para colocárselo de forma de cinturón y un lazo en la parte delantera. ¿Y qué decir de esta creatividad que se ve tan elegante? Utilizamos esta tela satinada de color rosa pálido y en la parte delantera solo tiene unos pequeños plices y la decoramos con perlas del mismo color. ¿Qué les pareció a ustedes? A mí me encantó y me encantaría que ustedes también lo pusieran en práctica. Este es un diseño un poco rústico, ya que en la parte de los bolsillos se ve la costura por fuera. También muy usada para utilizarlo en diferentes tipos de ocasión más casuales. Espero que te haya gustado esta maravillosa colección. Te suscribas a nuestro canal y a nuestro grupo de WhatsApp. Nos vemos en un próximo video.